Bueno, nos, hemos, nos vamos un chance a lo que es la torre vamos a recoger un arma que vamos a necesitar para las siguientes misiones eh, esta arma de aquí es muy buena y está mejorada de Si esta arma rafa, tiene una rafa de tres proyectiles lo cual está muy bueno considerando el impacto que tiene el arma y además con cada baja te cura al que tiene está usando el arma pero eh, para los futuros encuentros, eh, necesitamos un arma de otro estilo, que no sea esta. Eh, esta arma se la hemos quitado al titán, claro está eh, que es este marchitador, pero la del titán está aquí como pueden ver, está con más poder y eh, está mejorado de obra maestra también, que es una diferencia bastante notable vamos a coger esta arma la ponemos y listo eh, aquí como se podrán dar cuenta hemos puesto modificadores para los lanzagranadas especialmente para poder spamearlos con más frecuencia ya que vamos a necesitar eh, vamos de vuelta a Europa a continuar con las misiones de la historia eh, nos vamos a ir aquí aquí vamos a, pre a enfrentarnos a eh, no, es un oficial o uno de los caídos de alto rango bueno se imaginarán ahí Egamis es como que la jefa y de ahí vienen como que los men que están más abajo en la cadena de poder bueno vamos a comenzar a luchar contra estos ya va a ser algo un poco más interesante porque ellos van a usar éstasis éstasis como pudieron ver eh, puede congelar a los enemigos ya pudieron ver eh, que es está hasta cierto punto rota, eh, nosotros eh, la podremos usar en el modo historia momentáneamente así que como no vamos a poder spamearla, no mucho, entonces vamos a spamear con después de granadas, que nos va a ser muy útil, además eh, cabe recalcar que aquí tenemos que cambiarnos las estadísticas porque la movilidad es para el cazador y yo lo no sé eh, que hace que la habilidad de esquivar eh, se recupere más rápido pero vamos a tener que cambiarla porque de estado más resistencia porque si nos congelan eh, nos va a hacer mucho daño al momento de descongelarnos eso no, me conviene, así, no nos conviene en este tipo de misiones así que vamos ahorita todas las estadísticas a cambiarlas por resistencia ya que es muy probable que nos vayan a congelar y al principio cuando fue por el titán eh, me dio muchos problemas esto de la congelación así que no quiero tener problemas esta vez como ven estamos chetando lo que es la la resistencia, queremos que llegue a lo más alto posible bueno hemos llegado a 99, excelente eh, bueno ahora sí seguimos sí. Mientras más resistencia tengan, para poder que no lo sepan, eh, cuando te congele un enemigo con éxtasis eh, si tienes muy poca resistencia, cuando te descongeles te va a hacer mucho daño en la descongelación. Además recuerden que los enemigos los atacan mientras que ustedes están congelados y tratan de descongelarse. Si tienen mucha resistencia como yo ahorita que la tengo en 99, al descongelarse eh, prácticamente no les va a hacer nada de daño. Lo que es la descombinación, claro está que los enemigos van a poder atacarlos y todo, pero no es lo mismo ya que se ahorra mucho daño en lo que es la descombinación de los tesis. Eh, vamos a spammear mucho con el lanzagranadas. Eh, veamos si hay un evento por aquí, pues no, no hay ningún evento. Vamos a tener que derrotar a los enemigos aquí a los random. no sé si me estoy marcando progreso eh, ¿qué hice o sea, tengo que matar enemigos no me dice cuántos pero que de los derrote sin que me maten o sea, no puedo morir si no se me traza lo la prisión se reinicia con ese tipo de enemigos es que tengo que tener cuidado Ten cuidado con estos enemigos son muy poderosos me dieron muchos problemas al principio aquí hay otro a no ser un enemigo más de... chicos ni que vamos a derrotar ¿Será así? No sé si sea un bug eh, Realmente no lo sé No recuerdo bien esta misión la primera vez que la hice eh, Así que me perdonarán si es que no me acuerdo eh, Comentaré partes del vídeo si es que Voy a tratar de entrar aquí a ver si es que Aquí es la misión que tengo que hacer Vaya, me quitaron el arma. Eh, lo que sí recuerdo de cuando completé Video Online con el Titan es que la mayoría de las, de las misiones llegan aquí, aunque aquí me dice que estoy mal, que tengo que regresar. Eh, voy a ver si es que es aquí, si está mal, no más corto el vídeo. Pues resulta que no ha sido aquí porque, bueno, esto es otra misión. Eh, no está activada, obviamente, porque eh, no, no he llegado a esa parte todavía. Eh, vamos a tener que regresarnos. Eh, no estoy, no me acuerdo cómo era esta misión de aquí, lo de matar enemigos. Así que, bueno. ya se completado el paso anterior vamos ahorita a ir a continuar con esta misión eh, voy a hacer algunos cortes en lo que a, las, a lo anterior porque me había equivocado tenía que matar un número x de, de enemigos eh, pero sin morir, normalmente no, no, no me decían cuántos así que tuve que matar enemigos hasta que ya logré completar no, hasta que logré completar este desafío. Bueno, ahorita sí, ya lo he completado. Vamos a la misión y bueno, voy a cortar el micrófono. Estas son las coordenadas que he oído por radio. Filax tiene tropas patrullando esta zona. ansia de poder llegarán hasta donde puedan pero la oscuridad provee de la ruina para todos por favor Nos está enviando su ubicación. Parece que nos hemos ganado una invitación. Tiarla, ¡Pero ten cuidado! eso de depender de un dios al viajero. Ni dependo del viajero ni me limita. Me siento cerca de él. Me protege, Al menos, antes. Desde que tienes esa astilla, me siento cada vez más lejos de él. Oh, no. ¡Suscríbete militares de los caídos tan organizadas durante años los elix dividían dispersos sí era escogió nuestras casas rotas y creó un ejército y quiere darle estasis a ese niño? si viniera por la misma ciudad. No! Uh -huh. ¿Qué? Otra casa dividida, unida bajo el amparo. Destruir al general no destruye al ejército. Al menos es un comienzo. Llevemos esa astilla al campamento. Eh, bueno, ya vieron, fue muy efectiva esta arma, es muy buena. Para los que quieran saber es marchitador esta arma, excelente arma, eh, en este momento tenemos que ir a hablar con la desconocida Exo, vamos a ir rapidito para que termine esto, y se termina lo que sería este capítulo. La presencia de Erames en Europa no es casualidad. La tentación lo puso todo en marcha, pero su obsesión la trajo hasta aquí. Para destruir la luz con un ejército de oscuridad, ella y sus seguidores toman decisiones egoístas a cada momento. La oscuridad observa nuestros deseos, como hizo conmigo y con mis seres queridos. Ya, casi lo había olvidado. La humanidad depende de nuestros actos desinteresados. La oscuridad no es más que una herramienta para ese fin. Con las astillas de oscuridad en su poder, Eramis, es un gran peligro para la humanidad. Mira en tu interior, concentra tu poder, déjalo crecer, el zigurat te espera. Eh, para lo que quieran leer esto, eh, pongan pausa al vídeo, yo voy a continuar con lo que es a la, digamos, aquí, a esta estructura de la oscuridad. Recuerden que mientras más vayamos desbloqueando de esas uh, pequeñas estatuas que vimos, eh, podremos... Oye, hay algo raro en todo esto. Tú usando la oscuridad. Pero no voy a salir corriendo. Si me necesitas, aquí estoy. Como les decía... Cuando todos estos ya los hayas terminado de armonizar, te dan la super que ustedes ya vieron, que es esta. O entonces, sea, la vamos a tener aquí ya disponible para seleccionar como las que tenemos. Estas, entonces, bueno, ya con esto luego nos faltan dos y nos conseguiríamos la super. Que ya la tengo con titán, pero si no la ha usado, eh, vamos a dejar el video por aquí nomás. Ya lo que continúa. Lo vamos es a dejar para el siguiente capítulo que me encontré los en el si mismo día. Y bueno, nos vemos en el próximo video y chao.